A ver, mejor, ando probando, probando, que venimos de una asociación pequeñita, comunes, que, bueno, nosotros nos dedicamos a hacer herramientas, ¿no?, como viene siendo la tónica, y eh, intentamos no, focalizarnos en los bienes comunes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, sin enrollarnos mucho, le, o sea, vamos a intentar darnos nuestro enfoque, que nosotros vemos, bueno, aquí todo el mundo está muy concienciado, que vemos que hay dos paradigmas, ¿no?, muy en choque, muy claros, ¿no? Por un lado, ánimo de lucro, corporaciones, un rollo muy individualista, tal, y por otro lado, mucho, un rollo más cultura libre, comunidades. Estamos en un contexto de, global, de crisis global, que tiene muchas dimensiones, ¿no? No solo es la financiera que todo el mundo habla, hay muchas crisis a la vez. Y estamos en un contexto de choque donde se ve muy claramente que hay, pues, bueno, hay muchos ejemplos, lo sabemos todos, lo que ha pasado con la Wikileaks, las revoluciones árabes, lo hemos visto estos días. Y bueno, pues nosotros vemos que hay varios desafíos de las comunidades, los movimientos sociales, que tenemos que intentar solucionar en este momento de cambio que estamos viviendo. ¿no? Pues es bastante complicado unirnos a colectivos, sobre todo a las personas que están fuera, Trabajamos normalmente con nuestro colectivo muy concentrado en lo que estamos haciendo, muy aislados de los demás. Estamos intentando desarrollar nuestras alternativas para comunicarnos y, o para colaborar juntos, porque lo que más pues comunicarnos más o menos bien, pero ya para colaborar y hacer cosas juntos ya es muy, muy jodido. Hablando de colectivos en general, ¿no? O sea, sí, bueno. colectivos de ecologistas, de, bueno, como que les cuesta trabajar unos con otros, es, está, está como bastante el... fragmentado. Sí, las iniciativas sociales en general, pues como que una grande y fuerte, ¿no? Las corporaciones lo la hacen súper bien, pero cuando tenemos una mirada de todos con el mismo enfoque, es imposible que nos pongamos en la misma dirección a colaborar. Comunicarnos más o menos, pero colaborar. Entonces, bueno, pues nosotros nos preocupa mucho eso de la creación de alternativas, ¿no? En cada campo y que sean, pues, movidas por comunidades, ¿no? Pues, una forma más local, más horizontal... Y, bueno, pues desde nuestro gratinito de arena, nosotros nos preocupamos por nuestro, por las herramientas que podrían facilitar esas cosas. Entonces, bueno, uy, qué mal se ve esto. Ah, bueno, entonces, bueno, eh, volviendo a lo, lo de los, yo para, a los dos paradigmas, yo lo arreglo. pues la idea es que de igual forma que con las Creative Commons, eh, la idea es fomentar las iniciativas que están utilizando, pues, copyleft, compartiendo lo que hacen para que otros, pues, podamos adaptar y tal, y tenemos esa, o sea, si no estuviera Creative Commons, lo tendríamos muy difícil para intentar identificar quiénes están compartiendo lo que hacen, tenemos que leernos licencias y cosas así. En cambio, con Creative Commons, pues, con, una, con unos iconitos, pues vemos, identificamos rápidamente esos, esas iniciativas, ¿no? Pues aquí se nos ocurrió intentar identificar a, esas, a esos movimientos que están fomentando ese nuevo paradigma, ¿no? pues vemos que la transparencia y la cultura libre, pues bueno, pues se puede comprimir en que es, bueno, una necesidad es replicable, reproducible, o que fomente los comunes, o que sea sin ánimo de lucro, o que una comunidad, pues que sea, pues, horizontal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios iconitos que no se ven muy bien. Entonces, la idea es, igual que con las Creative Commons, fomentamos esas intentamos potenciar ese copyleft, esas iniciativas pues, afines, pues intentamos nosotros empujar a los colectivos a esos, ese, esas características que, no, ideales que nos gustaría que todo colectivo pues, respetara. ¿no? Y ahí, se, pues, bueno, después de muchas discusiones y mucha tontería, pues, se nos ocurrió lo de Move Commons, que la idea es que no solo son los iconitos, sino bueno, para los frikis hay un código semántico detrás y entonces un buscador... Puede encontrar, en cuanto tú te pones los iconitos en tu web, pues un buscador puede encontrar, pues por unas keywords o por lo que hayas puesto en un formulario. No sé si podemos ver el formulario un momentito. Así nada, no, igual, da igual. La idea es que yo pueda hacer una búsqueda que diga, bueno, acabo de llegar a Barcelona, ¿qué iniciativas hay aquí que sean sin ánimo de lucro, que sean horizontales y que estén dedicadas a la educación alternativa? por ejemplo porque a mí me enteras de eso y entonces ahí que me como todas por como ya estamos en un mundo en el que todas las iniciativas están con su Move Commons pues yo ya veo ahí un listado de ah pues mira esta mola un montón tal que eso en Google es imposible o sea porque es que claro la cantidad de iniciativas que están hablando de la alternativa o la bueno pues y sobre todo las el problema de Google y de o de la tele o de cualquier medio, es que los que tienen recursos, los que son grandes, los que tienen, pueden... o sea, los que lleg les llegan muchos enlaces, pues es fácil que salgan los primeros. Pero la iniciativa local de barrio, de donde yo vivo, que sería lo ideal, donde yo querría participar, eso es imposible, que salga en los primeros listados de cuando estoy buscándolo. Entonces, bueno, la idea, no sé si lo veis más o menos, es un formulario así... <coughs> intentando identificar cuáles son... digamos las... bueno, intentar clasificarme, no, no perdamos más tiempo en esto, tío. Vale. <risa> eh, si consigo... Y esto, bueno, pues una pequeña... No. Está, está waiting. Bueno, pues... Eh... Bueno, las implicaciones son muchas, porque los cuando un voluntario llega a una, un posible colaborador lleva, llega a una página, pues pilla inmediatamente de qué va el proyecto, qué, qué enfoque tiene, pues ve sus iconitos, eh, puedes entonces a, a los colectivos atraen más fácilmente a posibles colaboradores, porque son más fácilmente encontrables, y los colectivos pueden encontrar fácilmente otros afines no hace falta que estén cerca, simplemente, pues, oye, el, el rollo de no estoy trabajando solo, de que muchos tenemos de, joder, es que no hay nadie que haga lo que yo hago, bueno, pues que a lo mejor sí, pero a lo mejor están en Argentina, ¿sabes? O sea, pues es... eh, luego, otro, otra implicación así importante es que ayuda a cuestionarse a los colectivos, es decir, ¿Soy reproducible? No. ¿Por qué? O, igual que te cuestionas eh, si estás compartiendo tus contenidos libres con, con licencias copyleft o, o no. Esto te ayuda un poco a pensar: jo, eh, ¿soy replicable? No soy replicable. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Y, y, porque muchas veces eh, much, muchos colectivos no se, no se plantean, por ejemplo, el, el tema de, de tener una dimensión global o que su actividad sea eh, reproducible aquí o sea Una de las filosofías del rollo Hacker es no repetir. Un, la resolución de un problema más de una vez entonces si compartes los resultados a tu solución problemática ya sea medioambiental va a, va a ayudar a otros a resolverla en argentina o donde sea no bueno repiensa tu colectivo eh, bueno, ¿te, te seguimos por otro lado eh, Vemos vemos que, bueno, Move Commons podría facilitar lo que decíamos de los desafíos de, de las comunidades, de, intent, de unirte a un colectivo que no conoces, de los colectivos unir o sea conectarse unos con otros. También nos preocupa el rollo de comunicación y colaboración entre colectivos. Entonces, bueno, pues nosotros conocemos muy bien el rollo de software libre, que consideramos que es el principal ejemplo de colaboración entre comunidades a gran escala, ¿no? Y, ha sido un ejemplo muy exitoso desde hace ya unos cuantos años, que están compartiendo y construyendo cosas juntos, comunidades horizontales de gente aquí y allá. ¿no? Entonces, bueno, pues... El rollo es la regla de tres, ¿no? Si el software libre jode a Windows, hacemos una regla de tres y decimos, ¿cómo? Eh, o sea, si me jode Monsanto, ¿qué hago para...? o sea Trasladar la filosofía a otras áreas, la filosofía del software libre, ¿no? O sea, resolver esa regla de tres. Entonces, se necesitan herramientas, ¿no? Entonces, hemos, según nuestro... ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues ha habido varias herramientas que han facilitado la el boom del software libre, ¿no? Pues hay herramientas muy filosóficas, teóricas, ¿no? Los trabajos de Stalman, tal. Hay herramientas legales, ¿no? Como la, las licencias que facilitan el copyleft y todo esto. Y hay herramientas técnicas que han facilitado la colaboración de... Muchísimos desarrolladores a lo largo del mundo, o sea, bueno, pues eso, ya conocemos listas de correo, o wikis, o, bueno, el CVS es una cosa más técnica, pero que facilita mucho que gente por ahí, pues, pueda juntar código. Pues la idea es, la regla de Trio Vicente, ¿no? Pues, ¿qué, qué necesitamos para hacer lo mismo en cultura libre? O sea, te ya tenemos unas cuantas herramientas filosóficas, ¿no? O sea, te teóricas, los trabajos de Lessig, o Freedom Defined... Tenemos unas herramientas legales, que son las Creative Commons. Herramientas técnicas, bueno, pues hay algunas, pero pues, estamos en ello, ¿no? Eh, como comunidad, vamos. Eh, ¿Qué herramientas necesitamos para fomentar los comunes, en general, los bienes comunes, no? Pues tenemos unas fil nuevas filosofías, teorías, ¿no? Eh, los tra trabajos de teóricos, la pier 2 Pulse Foundation... Herramientas legales ya hay menos, ¿no? Porque ya ahí es una cosa un poco más compleja, cómo fomentar la ecología a gran escala o como el rollo patente que están intentando privatizarlo todo, pues cómo compartirlo ahí, es, ahí los hacks legales que los, está un poco más jodido y herramientas técnicas que fomenten la creación de procomún a gran escala, ¿no? O o, o defensa. Creación o defensa, exactamente. Entonces lo que vemos nosotros que se está haciendo normalmente es que esa colaboración entre comunidades, bueno, pues a lo mejor podemos utilizar directamente las herramientas que ya tienen el software libre, que utilizaron ellos mismos, ¿no? Bueno, pues ese fue el enfoque que tuvimos en web Project en en 2002. Y bueno, pues pues una forja de proyectos sociales en las que cualquiera podría hacerse su proyecto y utilizar pues listas de correo, foros o... Una, o wiki, o hosting, tal, a, a cambio de que comparta lo que hago con licencias libres. En 2002 no había todavía Creative Commons, pero bueno. Sí. Sí, sí, sí. No, no, usando la misma regla de tres, pues cogimos el software libre que gestionaba el, la mitad del software libre, por no decir el 70% del software libre, con el que se creaba en aquel entonces, que era el de SourceForge o el de Sabana, y lo adaptamos para cualquier tipo de proyecto libre, cultura libre, eh, con, intentando resolver esa regla de tres que mencionábamos. Bueno, pues, tuvo... O sea, our project sigue hoy día por ahí, o sea, haciendo de las suyas. Más o menos está dando capacidad a unos cuantos proyectos y más de un millón de visitas mensuales, pero... No se sé, ve el however. Pero eh, la idea es que solo los proyectos que tienen un friki dentro salen adelante. Solo un proyecto que tenga un un hacker o un friki que sepa cómo administrar una lista de correo, cómo explicarles cómo la wiki, cómo, cómo funciona, o cómo montar la web, pues salen adelante y, los, y un grupo de ecologistas que ninguno tiene mucha idea del rollo, pues deja el proyecto, porque es que no son capaces de salir adelante. Y nosotros no somos capaces de administrar todo, evidentemente. Entonces hay un gran problema de usabilidad, más que de herramientas de usabilidad, porque realmente no le puedo explicar a mi madre cómo editar la Wikipedia, porque no es, es en cuanto hago clic en el edit, se asusta. Entonces, imposible. Vemos una. O sea, lo que decían los de 15 hack, hay un gran cuello de botella. No hay suficientes desarrolladores por movimiento social o por colectivo. O sea, hay un cuello de botella brutal. No, o sea, si, si la mitad de nosotros fuéramos desarrolladores, pues estaría pues sería muy fácil. Pero como no podemos pues el, el problema de usabilidad es muy grande. Nosotros lo vemos muy parecido a como las fotos, la fotografía. Siempre la fotografía ha dependido de revelar el carrete. Tradicionalmente, tú hacías unas cuantas fotos y necesitabas cuando terminabas el carrete, llevarlo a un sitio y el profesional te lo revelaba, tú pagabas lo que fuera y ya tenías tus fotos. Cuando salió la máquina de fotos usable, la digital, ya nos quitamos de en medio al friki, al profesional, y de repente ya podemos hacer las fotos sin, sin, sin, sin intermediarios y no hay el cuello de botella de profesional. Nosotros lo vemos parecido, si tuviéramos unas herramientas lo suficientemente usables, que parece utópico, ¿no? Pero bueno, eh, lo suficientemente usables para que no necesitar a los administradores, pues entonces, o sea, al que te tenga que gestionar el mailman, o que esté en un segundo plano, o, que, o sea, que pueda vivir también, porque... Menudo... Sí, bueno, a ver, Esa, esos desarrolladores tienen que hacer las herramientas que serían usables por los... O sea, la idea, es que, la idea es que lo que hace últimamente la gente es pues, hacerse su Google Group, ¿no? Que eso no lo necesita... O sea, pues mi hermano no es capaz de administrar un Mailman, pero sí que puede administrar la lista de un, gru un grupo de Google o de Yahoo o de Microsoft y sí que se sabe hacer su cuenta de Facebook o su grupo de Facebook, sí que se sabe hacer un canal de YouTube y colgarlo ahí, pero son todas herramientas comerciales, todas herramientas privativas, todos sabemos muchos los problemas asociados a esta centralización de corporaciones y tal. Hay, inten hay intentos de alternativas, pero como lo vemos nosotros, suelen intentar imitar al al a la herramienta comercial... En, en, en lugar de intentar superarla, no, porque es el rollo que le pasa OpenOffice contra Microsoft Office, pues el, el que no es un adicto al software libre, pues no ve la necesidad de cambiar, porque no le está añadiendo nada nuevo. Idéntica contra Twitter, al final Twitter es el que tiene toda la masa crítica, porque al final Idéntica lo utilizamos cuatro raros, porque no, porque no, no añade nada, porque es... Simplemente una alternativa que lo único que tiene es que es libre, que ya es mucho, pero eso nos vale a los que le damos importancia a lo libre, al que le damos importancia a la funcionalidad. Entonces, a nosotros nos gusta mucho una cita de en, en, el, la, para superar un modelo no es. La idea no es luchar contra él, sino construir un nuevo modelo que lo deje obsoleto. Entonces, bueno, pues, aparte. Lo que les pasa, muchas de estas iniciativas es muy enfocadas en la comunicación, a la compartir, en lugar de al construir, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues el rollo de Communication for Fun, ¿no? El rollo de, bueno, pues vamos a hacer una barbacoa juntos o vamos a quedar para irnos de marcha y entonces utilizo el Facebook para tal, en, en lugar de algo más enfocado al activismo o a la construcción de alternativas, que es lo que al fin y al cabo nos preocupa. O la investigación, o... o sea, hay más cosas que el ocio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, lo ideal serían herramientas colaborativas, descentralizadas, usables, y que, intentan, y que intenten superar con nuevos modelos o con nuevos enfoques, a, aunque sea desafiar, ¿no?, a lo que haya. Nosotros no sabemos si estamos en el buen camino, pero al menos le hacemos pensar a la gente. Entonces, bueno, nosotros proponemos CUNE, que... Intenta ir por ese rollo. Cune no está en producción. Está en alfa, que decimos. ¿no? Que es un paso antes que la Beta. No cabe otra de la Trapa. Pero bueno. Eh, la idea es que... Está enfocada al, al trabajo colaborativo de grupos. Pues como hace el Google Docs. Que todos, si queremos trabajar en algo en común, tiramos de un Google Docs. Normalmente. Etherpad intenta hacer un amago de sustituto eh, tirar del el, el rollo red social pero para el rollo colaboración no tanto compartir fotos ¿no? también bueno pues podemos compartir fotos <risa> o vídeos o gadgets no porque aquí tiramos para los para los hackers en la sala el, eh, tiramos del protocolo de wave del lo que era Google Wave, que después adoptó la fundación Apache, que es totalmente federado, y que era una, es una plataforma fantástica para construir pequeños, pues como las, las extensiones de Facebook, que tienen sus, sus programillas que los programadores pueden hacer sobre Facebook, pues aquí igual cualquiera puede construir su gadget y ponerlo en cune para, pues en vez de, en, en, si no, yo es que no, no me interesa com, compartir vídeos, me interesan mapas, bueno, pues tienes un gadget que ha hecho un tío, para mapas. Y a mí no es que me, me interesa el mind map porque hago mind maps con colaborativos, con mi gente, bueno, pues hay una extensión para un mind map o, o un Twitter stream o, pf, o me, me apetece poner látex en el, porque lo que hago es documentos, artículos, lo que sea. O una moneda alternativa totalmente distribuida que, que digamos, que no depende de, de ningún... más que del servidor tuyo de confianza, ¿no? Entonces puedes hacer trueque eh, entre diferentes... <coughs> De tu red, ¿no? Que eso ya está implementado y es, eh, se llama troco. La idea de CUNE, bueno, esta parte todavía está en desarrollo, es que cualquier cosa que tú eh, construyas colaborativamente dentro, pues con un clic puedas publicarlo en la web. Entonces, bueno, pues esa construcción usable de webs que todavía nos cuesta mucho, porque lo mismo lo, que, lo de siempre, si tenemos que esperar a que el... Técnico nos instale un WordPress para poder tener nuestra web, pues dependemos de que el técnico lo haga. Entonces, bueno, pues esa construcción usable de webs que, bueno, pues nos ponemos a construir lo que, el contenido, que es lo que nos interesa, y con un clic, pues ya tenemos, elegimos nosotros, ah, pues quiero que sea verde y no sé qué, y con este fondo, y ya, pues que salgan a la web. Es como si no sé si tu, tuviéramos que hacer todo un curso de fotografía para hacer una foto, o sea que, que era lo que pasaba hace 10 años, ¿no? Sí. O sea, tenías que ser un profesional para realmente tenías que ser un profesional para realmente poder hacer una foto, control, o sea hacer un curso de no tanto, ¿no? <risa> ah, perdón. Entonces ahora las tecnologías nos permiten en nuestro móvil, con pulsa, gracias, compulsar un botón, o sea es que no que claro, que está, todavía están los profesionales si quieres hacer un trabajo más, más currado, ¿no? Pero bueno, esto es... Entonces, aquí tiramos eh, de documentos o blogs o una lista de tareas o una lista de correo, lo que sea, o lo, lo que decía Vicente de un eBay descentralizado. Al final, son gadgets que cada, la herramienta que te interese pues es, bueno, es bastante modular para extenderlo, las... Y al final son todo, para los hackers, son todo waves por debajo. Todo es lo mismo. Entonces es muy interoperable porque CUNE, tu, eh, a lo mejor una universidad quiere instalar el suyo para los grupos de investigación de la universidad y yo puedo en cualquier momento invitar a cualquiera que tenga una cuenta en otro CUNE al mismo documento. Y editar simultáneamente un mismo documento o invitar a. O sea, sin, o sea que la federación realmente funciona. Y. Y bueno, es un tema un poco más ambicioso incluso porque la, la, la gente que diseñó este protocolo eh, quería redefinir eh, el, el correo por completo, ¿no? porque es un protocolo que tiene 30 años y digamos que aparte de eso tenemos un sistema de, de correo nuevo ¿eh? que intenta resolver todos los problemas de los correos normales. Y bueno, eh, yo creo que nos queda ya nada. Sí, la idea, la idea es que cuanto más se use cuneo o equivalentes, menos se carga el correo, que es ya inviable de... En cuanto tengamos unas cuantas listas de correo, es inviable de manejar. Eh, bueno, ya demo, sí. eh, Mientras van acabando, los compañeros para subirse a la mesa, que viene el turno de preguntas. Dani, pardo los demás compañeros que han hablado antes, por favor. Andrés, está ahí la ventana. Y que ahí están diciendo, pues, agua también, que están haciendo preguntas por Twitter, así que ahora me irán pasando. No se cargare, tío. ¿Eh? Bueno, vamos a intentar enseñar una pequeña demo de cune rápida, pero si sí, sí, va. Un poquito. Todavía no, ¿eh? Venga, si quieres empezar con las preguntas. Bueno, es que ya, yo creo que ya. Vale, voy. Eh, bueno. No se ve todo bien. Ah, bueno, vale, guay. El, muy rápidamente, el tema de, de Kuhn es fomentar la creación de bienes comunes. ¡Oh! Vaya. En, entonces, eh, bueno, respetando la privacidad... Es... Se ha soltado? La la no, está puesta. ¿eh? Sí. Ah, un momentito, que sé lo que es. <risa> uh, uh, uh, es que no la va a aceptar. Ahora. Entonces, bueno, cuando te creas una cuenta, eh, digamos que pr lo, lo primero que ves es el home, que es, bueno, aquí es tu home personalizado, ¿no? En la que ves la actividad en tus grupos, y bueno, la actividad general. En, en la herramienta, ¿no? Arriba a la izquierda tenéis los espacios de Cune. Bueno, eh, si consigo... Es, ahí. Uh, uh. Entonces, luego lo que viene es el espacio individual, que es, digamos, este, este correo avanzado que decíamos. Que tu, es, como tu inbox, tu bandeja claro, de entrada. Que es, aquí ves en lo que participas en, en todos los contenidos de tus grupos, en tu blog personal, en, digamos, toda tu, tu interacción privada, pública, eh, con, digamos, como si fuese un correo. Por ejemplo, aquí, bueno, como somos los administradores, aquí estamos viendo un poco que alguien se ha registrado. Y, le, bueno. eh, y luego está el espacio grupal, ¿no? El espacio grupal, digamos que es eh, donde empezamos a, bueno, pues el espacio grupal donde creamos proyectos, iniciativas, eh, comunidades y, digamos, vamos conformando la red social, ¿no? Eh, entonces, hay diferentes herramientas. Bueno, la de, la de True, que os decía. Este es el, un espacio personal, pero si nos vamos a cualquier eh, espacio de grupo. Eh, vete a documentos para sí, por ejemplo. Entonces, bueno, pues podéis ver, este es el proyecto de la demo y algunas cositas, ¿no? Cómo se gestiona la red, hay un gestor de chat, ¿no? Es un chat eh, totalmente compatible con Gmail, o sea que... O con Haber. No. Sí. Eh, hay salas de, de chat, o, o sea, colectivas, eh, <coughs> y luego, mm, ¿qué más? Hay, el hay, el un espiritu, espérate, un, hay un espíritu muy de mm, asambleario, ¿no? Entonces, pues, tenemos podemos crear una asamblea pública, cre, eh, escribir el, el acta entre, entre todos, eh, y yo qué sé, ¿qué, qué querías? El, el new. Ah, bueno, el new. Los, sí, se nos acaba el tiempo, ¿no? Vale, solo una tontería más, y eh, eh, bueno, lo que os comentábamos antes, la, bueno, se puede añadir un montón de, de cosas, eh, totalmente eh, de edición simultánea, es decir, que todo este estas tonterías que estamos enseñando, pues igual es una imagen, se puede comentar eh, eh, al mismo tiempo. La idea es que no solo colaboramos en documentos, sino que a lo mejor colaboramos en un mapa, o en un mind map, o en o en una galería de vídeos o lo que sea, y, y que cada uno de estos es un gadget que cualquiera puede, bueno, los desarrolladores podrían programar y extender. Bueno, y cualquiera puede ayudar a la traducción, así que ahora estamos en la fase de traducción, os invitamos a que nos ayudáis a, a traducirla. Bueno, empezamos el turno de palabras y las manos levantadas por aquí atrás. Bueno, dale, muerto. Hola. Bueno, la pregunta es para Cune. Era por si podía explicar mejor un poco la, la arquitectura que tiene. porque hace, Bueno, habéis dicho que usáis Wave, uh -huh. así por debajo, uh -huh. y eso parece ELG, ¿no? Eh, no. No tiene nada que ver, ¿no? no. Simplemente. <risa> eh, no sé, bueno. me, daba, me, me había dado la impresión como de que habían mezclado varias cosas... Esto, esto está eh, realmente está formado por por eh, WAPE, que es un, un protocolo de edición colaborativa eh, un, un programa de chat bueno aquí quiero hacer una pausa y, y me, mencionar al, al trabajo de Dani Bookcampy eh, que bueno que nos ayudó y bueno, que participa en CUNE y que es. Eh, y que es una de las cabecitas que ha permitido, sin su trabajo no hubiésemos... Bueno, tenía que estar aquí, pero es un <risa> reservado y tal. Eh, bueno, entonces, pues por ejemplo, emite, es el programa de chat que es totalmente compatible y que Dani tiene toda la culpa de... Y es un chat... Eh, pues, habla de XMP, XMPP. Digamos que salvo Wave y bueno, lo hemos desarrollado todo. vale La, la, la idea y, es que, aunque parezca él... Sí. O sea, eso es como... Una interfaz de más waves. La cosa es que Wave, como a lo bruto, es, es no es usable. Es una monstruosidad que la gente normal se hacía un lío y de hecho Google, Google decidió cerrarlo porque no tenía éxito. Lo que intentamos hacer aquí es encapsular, aunque Va. todos sean waves por debajo, hacerlo más tal. Y luego, eh, como o sea la, la parte de para reemplazar Google Docs, también lo habéis programado vosotros. Eh, no, eso, es, eso es Wave. Eso, ah, es eso es, un, ah, ah, es la el parte cliente que liberó, bueno, el, la minicosa que Google decidió liberar, porque no han, de, no han liberado la mayoría, de lo, mucho de lo que hicieron, lo que liberaron, pues nosotros lo hemos cogido e integrado y extendido. Y la última era, ¿tiene re, eh, soporte de repositorios? ¿Qué quiere decir? Eh, no, RCOS, no, SBN, no, no, no, vale. no porque <risas> estamos pensando en, en personas normales, o sea, los desarrolladores, <risas> claro... O sea, no, no, no, en serio o sea Es que los desarrolladores Acostumbramos a desarrollar mucho para desarrolladores Y sabemos que eso lo va a hacer alguien o sea, Lo importante es pensar siempre En que hay gente Que no consigue editar CSS Para hacerse su estilo Y que hay que pensar en ellos Y ese es el 99% de la población ¿eh? Pues me ha gustado Que hablarais De que el, hay el chat con el Javier porque de esta manera, estoy aquí, vale, vale. <risa> de esta manera se pueden comunicar, porque es un protocolo libre, eh, con bueno, cualquier otra red, que es, es lo que desde Lorea estábamos eh, hablando antes de la, fe, de la federación. Y os quería preguntar si también estabais pensando en, en implantar otros protocolos como Status o, o alguna cosa así, para que eh. después eh, podamos... Eh, comunicarnos, por ejemplo, con N-1, o, o sea, n uno con el CUNE, o así. Eh, bueno, quizá la, la pregunta te la devuelvo. <ríe> Estáis pensando, o sea, nosotros usamos para federación WAVE y creemos que es lo único que hay ahora mismo para hacer lo que queremos hacer. ¿Estáis pensando eh, usarlo para de forma federada? No? El WAVE. Claro. La, la cosa es que Wave <risa> es una extensión al final de XMVP, que es el protocolo de Jabber. Bueno, más o menos. O sea, o o o al final es, es un protocolo libre, es un protocolo abierto. Y cuando vimos, cuando lo sacó Google, bueno, cuando lo sacó era privativo, pero se nos hacía la boca agua de no. que lo, sí no. lo liberaban, como prometían que lo iban a liberar, porque o sea, soñábamos con lo que lo liberaron en su momento, porque lo ideal es... Si lo tenemos en fragmentadas las comunidades, como muchas wikis, no, no sé exactamente cómo lo hace eh, LOREA, pero si tenemos la comunidad fragmentada en distintos registros, en distintos servidores, pues la masa crítica también se fragmenta. Entonces, vale, guay porque los servidores, o sea, cada uno carga con, su, con, o sea, con sus recursos que tiene que cargar con todo y tal, que es fenomenal sí, sí, sí. descentralizarlo, pero al, al, al romper la masa crítica, pues eso es un problema. Porque yo no puedo colaborar con el que está ahí. En cambio, lo que sacó Google es una federación perfecta, ¿no? Que sumas masa crítica, pero divides en. Porque todo está descentralizado en muchos servidores. Eh, traduciendo aquí para, para los, los mortales, es como el sistema de correo, ¿no? Tú puedes tener tu servidor de correo en, el, en, tu, en tu empresa o en tu colectivo, y, eh, bueno, entre comillas, lo puedes tener, y cualquiera se comunica con cualquiera. El tema es que realmente no, no todo el mundo tiene cuenta de correo fácilmente, es decir, que terminas yendo a parar a Gmail, Hotmail, ¿por qué? Porque los colectivos así, tipo hackers, pues no, no pueden asumir eh, ese, ni existen herramientas lo suficientemente fáciles para gestionar un correo. Entonces, esto es una alternativa, a, o sea, a, a, es un sistema de correo nuevo y bastante avanzado porque te permite tener tu moneda alternativa de una forma o sea tener un eBay descentralizado a... bueno me estoy li eh, liando vale pues eso que de, de parte de, de, de Lorea el Wave vamos a mirarlo eh, lo que estamos usando bye, es bye, bye. <risa> lo que estamos usando es el, el o, hasta, o status que es el que están usando ¿Sí? los de idéntica te sí. sí. sí. voy a responder mejor y ahora Perdona, es que, bueno, te, te, te, hablaba de, te he respondido, pero no te he respondido bien, porque eh, en tema de microblogging no estamos ahora mismo trabajando, estamos trabajando, eh, hemos puesto más energía a lo que es edición colaborativa de, de documentos y creación de, de, de grupos y, y, digamos, enfocándonos en esos en esos protocolos. En microblogging, pues sí, cuando esté la cosa más, más trabajada en, en status y tal, pues veremos. De todas formas, decirte que somos cuatro gatos y esto es un rascacielos a medio construir, como decía uno de Google hace unos días. Entonces, bueno, lo decía un poco de, en plan despectivo, pero yo lo he visto como, coño, tenemos un puto rascacielos, que puede, no solo un puto rascacielos, sino que cualquiera se monta rascacielos de cultura libre, no sé si me. Él lo veía Hola. despectivo, pero nosotros lo vemos como un rascacielos a ocupar, ¿no? Es un, pues, claro. es un puto. Es, es un puto regalo. Bueno, tú puedes federar cualquier cosa, pues está basado en XML y tú puedes enchufar por ahí lo que quieras, no es solo microblogging. Y luego la pregunta es: ¿qué nivel de implementación tiene el protocolo desde que lo liberó Google o solo está liberado el RFC o cómo va? ¿Cómo? No, no te he oído la última nivel, parte. ¿Qué, ¿Qué, nivel ¿Qué nivel de implementación tiene el protocolo? O sea, ¿está implementado todo el protocolo pero o.? Sí. O sea, ahora estamos ya, o sea, se está ya en, pues, en pulir. Está, es, o sea, el, el protocolo sí va a quedar abierto al debate de la comunidad, o sea, podéis ir a la web a la, a la web donde, y listas de correo y tal, pero, pero vamos, es funcional. Nosotros lo estamos utilizando ya y es, y es funcional. Es un tema un poco, mm, o sea, bastante vanguardista o sea que el, el, digamos que usan los protocolos que todavía no están eh, por ejemplo pues websocket web y tal que no está todavía en todos los navegadores y tal pero bueno pensamos que es lo que bueno nuestra apuesta técnica ¿Qué? un apunte un apunte antes como estáis muchos en la mesa si no nos riñen por twitter acercaos a los micros vale, vale. Y también eh, intentemos no hacer una conversación del 1%, eh, no una conversación de solo de programadores. Vale, y vale, <ríe> vale. Que sea bien si nos juntáis Lorea y después discutís un poco <ríe> vale, de cómo nos ponemos de acuerdo. ¿no? A la mesa un poco vale, te vale, quería vale. problematizar un poco cómo utilizamos esta herramienta para los envites del movimiento y para dar saltos de calidad a la acción colectiva. ¿no? Que también le invitamos a la gente de cómo podemos pensar estas dinámicas de nuevos conflictos y, y para ahí están los... Bueno, ¿quién iba a preguntar? Una cosa rara, por favor. Bueno, de, del 1%. Hola, buenas noches. Um, lo, que, lo que estoy resumiendo un poco las reflexiones de, de la última hora es que eh, si, si no somos capaces de crear más eh, inmigrantes digitales, nos estamos limitando a, a la capacidad de participar eh, en procesos políticos y procesos democráticos. ¿no? Es un poco esto. ¿Y, y para cuándo la primera escuela de hackers? Te toca, te toca. No, porque lo encuentro como un, no sé, y, y, yo soy usuaria avanzada, no utilizo lo que lo que sé utilizar, pero, claro, meterme en cosas más complicadas ya, ya me cuesta mucho tiempo. Bueno. Es decir, lo, lo encuentro como, un, como una capacidad tan fundamental como, no sé, voy, como dar mi, un fax, ¿no? Te, no sé dónde estás, pero vamos a ver. Bueno, yo te voy a dar mi opinión. A mí lo que me interesa no es el... Eh, o sea, el hack informático está, o informática está guay, es, es importantísimo. A mí me interesa que, el, que la filosofía hacker se traslade a... Eh, cualquier área, ¿no? O sea, te hemos visto esta mañana a David Bravo, ¿no? Es un hacker legal y lo que necesitamos es que la filosofía del hack, o sea, se extienda a cualquier área profesional. Es decir, y que, y que digamos, hack viene de hachazo, ¿no? Lo que necesitamos, como digo yo, es una fábrica de, de hachas y que cualquiera en su profesión, que cualquiera en su, en su área le dé al sistema y lo vuelva en el sentido de que lo haga más libre, que es lo que es, me, buscamos. No No sé si me, me... Pero bueno, si te interesa el hacktivismo informático... Yo, yo creo que... que ha, ha, ha, o sea, ya ha habido escuelas y se está habiendo de, de hacktivismo. Vamos, si Dani puede contarlo me, muy bien. En Madrid había gente que todavía continuaba con un proyecto que se llamaba Hackademy, eh, que era el rector Isaac Haksimov. <risa> Y durante ese proceso que había mucha fuerza en ese momento, pues se construyeron, hubo cinco versiones y la primera versión creo que fueron, no sé si, 36 talleres eh, durante seis meses, pues con todas estas temáticas no y prácticas. Entonces, dependiendo de las fuerzas que haya en los colectivos de cada territorio, pues así hay proyectos que ayudan a formar a, a otras compañeras. En realidad la formación en, est en ese sentido... Eh, tiene que ser eh, muy en parte autoformación, es decir, uno tiene que tirar mucho de, de las ganas de descubrir cómo funcionan las cosas y, y que le guste, ¿no? eh, experimentar, fracasar, volver, pensar, pero hay colectivos en todos los lados. Yo creo que aquí en, en Barcelona y no se puede decir que faltan grupos de hackers por ahí o asociaciones, ahora incluso estaban haciendo un proyecto con lo de la cooperativa integral y hay hackers que se están acercando mucho a ese proyecto para, para colaborar también. Eh, luego está el Hack Meeting, que es un evento anual que se hace generalmente en centros sociales ocupados también y que este año ha sido en Asobleas, un centro social en Coruña, que acaba de acabar el fin de semana pasado. no De hecho, se planificó respecto al FC Forum para no, no coincidir. Y bueno, pues eso, hay hack labs de vez en cuando, dependiendo de los territorios, que aparecen, desaparecen, se juntan. Luego en la red está la gente de hacktivistas.net. Que ahora, pues eh, el proceso del 15M, pues digamos que lo dispersó un poco, pero que es una fuerza que está ahí también y que es, cuando haga falta pues se activará. Y en general, que hay muchos espacios, o sea que no no es difícil encontrarlo. Si queréis, luego pues preguntamos ahí, charlamos un rato. estaba black hole por aquí, que supongo que aquí en, en esta zona sabe mucho más que cualquiera de nosotras. Y no sé, fácil. O sea, así a los valientes que se quieran tirar a la piscina, en Lorea damos alojamiento y comida. O sea que... Y de ahí para arriba, ya lo que vayamos pillando. Bueno, si hay alguna última palabra, que nos queda. Ah, hola. Eh, mmm, quería plantear una cosa respecto a la parte del final que habéis dicho. Habéis insistido mucho en la usabilidad de estas herramientas, lo cual me parece muy importante. Pero me gustaría saber cómo distinguís esto del problema que también se ha planteado desde aquí la sala, de la gente que dice, bueno, es que esto no funciona desde una perspectiva como de cliente. ¿no? O sea, por ejemplo, esto ha pasado en, con N-1, o sea, en, en las asambleas, en las plazas, varias gente hemos estado dando la chapa con hay que usar herramientas tipo N-1 y enseguida te salía mucha gente que decía, es que no funciona, es un huevo de difícil… Y era un poco la actitud que cuando los de L'Oreal lo han explicado, pues y nosotros que lo, lo habíamos visto desde el otro lado, lo hemos entendido, esa actitud de queja, ¿no? O sea, si tú estás usando Facebook, Facebook es una empresa, y tú puedes ir y decir, oiga, esto es una mierda y no funciona, hagan bien su trabajo, ¿no? Pero si tú estás trabajando, con estás usando una herramienta de este tipo, no puedes ir con esa actitud de cliente. ¿Cómo distinguimos una cosa de la otra? O sea, por un lado, queremos herramientas fáciles que las pueda usar todo el mundo, pero por otro lado queremos que la gente salga de esa actitud de cliente vago que quiere que le resuelvan los problemas. El, bueno, el tema es que la, la respuesta aquí siempre es la misma, ¿no? Que bueno, que <ríe> está de tu lado, ¿no? O sea, que, que cualquiera puede ayudar, ¿no? Esto es algo autogestionado y si no te si no te parece que la cocina está limpia, pues te pones a limpiar y si eh, no sé si me explico eh, que, que vamos que depende de ti ¿no? Stalman siempre lo dice o sea vamos cuando le pregunta cuando le pre pre cuidado con lo que te dice que está ahí fuera a ver cu si... cuando le cuando le preguntan ¿el sobre bueno no lo sé depende de ti de tu trabajo de o sea que esto no es una empresa es algo pues en, en todas estas iniciativas lo que se necesita es ayu ayuda porque vamos este eh, o sea no, construir las no se construyen así de un día para otro no sé si respondo. Bueno, tenemos tiempo, una muy corta, ¿vale?, y adelante y ya cerramos que ya nos vamos de hora. Hola, bueno, esto es una pregunta del 99%, ¿vale? eh, ¿Qué podemos hacer los usuarios que no somos desarrolladores eh, ni programadores, eh, pero que queremos ayudar eh, a, a estos desarrolladores y programadores eh, tanto bajo mi experiencia a la hora de ayudar a crear listas de correo, ayudar a, eh, a en redacción, ayudar en, en difusión ¿qué podemos hacer para colaborar eh, de manera, eh, de, claro, implicándonos un poco más, y, y, pero sin este lenguaje tan técnico y este claro, desarrollo. Claro, claro. Pues… Yo, yo creo que igual la mejor forma de, de ayudar como un usuario no técnico es justamente eh, revisando las herramientas, eh, viendo qué errores tiene y muy importante reportar estos errores. Porque muchas veces, vamos, por lo menos desde mi experiencia personal, lo que veo es que si sos un grupo muy pequeño de, de gente que tampoco somos mega empresas, ahí Mamacorp, pues que siempre tenés el problema de como que estás demasiado centrado. En, en lo que ya estás viendo y en lo que estás buscando y, y no, no tenés una óptica nueva, ¿no? Entonces, siempre el usuario puede tener esta óptica y siempre puede decir, no, a mí no me, no me parece esto que, que esté bien hecho o, o por ahí se puede cambiar esta frase que está mal expli explicada y este tipo de cosas, yo creo. Eh, luego, no sé, también en documentación de, de justamente la, la herramienta, de cómo funciona y tal y cómo se puede usar. Yo creo que hay, hay varias cosas, mismo, si, si uno controla de, de gráfica, e imágenes, pues puede tra también trabajar en eso y, y ayudar con los logos, la cartelería y ese tipo de cosas, ¿no? Me parece fundamental la comunicación, o sea, to suscribo totalmente su intervención, pero sobre todo la comunicación, para, porque a, a los técnicos nos cuesta mogollón explicar lo que hacemos a la gente no técnica, o sea, pero muchísimo, porque estamos acostumbrados a determinado vocabulario, a hablar con gente técnica y con, nos sorprende muchas veces hablando con alguien pues eso mi madre que no me entiende cuando hablo pues o sea, es que y después viene el, un, un colaborador que no es técnico y joder mi novia me ha revisado un huevo de textos o sea, porque es que es que realmente no sabemos no sabemos comunicar entonces eso a mí me parece fundamental la, la, la colaboración entre los técnicos y los no técnicos clave bueno, con esto vamos a dar por felicidad a la sesión. Vamos a dar un aplauso a los compañeros. Aplausos. Tenemos 10 minutos de diez minutos de descanso antes de Starman y una cosilla que iba a contar Gala. Suelo decir que ha habido casi 2.000 personas entre el GIF y el Ustream que nos han seguido por streaming, para los que están pendientes del streaming, que, bueno, que los compis de Comunia se están metiendo un currazo y molaría en algún momento darles un aplauso a ellos. ¡Oh! Una, las traductoras también se van a ir, pero también se lo han estado currando durante todo el día y molaría también un aplauso para ellas porque así lo hemos podido seguir todos. Y luego que el hashtag Tururú está corriendo bastante y que FT Forum 11 ha sido topic en España, que también hace ilusión. ¡Vamos!